Hubo una vez una melancólica noche en la que mientras reflexionaba, débil y cansado, sobre los vastos y curiosos volúmenes de un tiempo pasado, balanceaba mi cabeza, pronta a la siesta. De pronto, vino a mí un golpeteo. Como si alguien gentilmente llamara dando golpecitos, uno a uno, en la puerta de mi recámara. —¿Será algún visitante? —murmuré, golpeando la puerta de mi recámara. Solo eso y nada más. —¡Ah! Distingo en el recuerdo que fue en el desolado diciembre y cada moribunda brasa forjó su fantasma en el suelo, ansiosamente, decía la llegada de la mañana. En vano busqué tomar prestado de mis libros el cese de la pena, la pena por la perdida Lenor, por la excepcional y radiante doncella a quien los ángeles llaman Lenor, anónima aquí para siempre, jamás. Y el sedoso, triste, incierto susurro de cada cortina púrpura, me estremeció, me llenó con fantásticos terrores que nunca antes había sentido. Entonces, ahora, mientras lata mi corazón, seguiré repitiendo. Es un visitante en la puerta de mi recámara, suplicando ingresar. Eso solo y nada más. De pronto mi alma se hizo más fuerte, la vacilación no duró más. Señor, dije, o oh señora, de verdad tu perdón imploro, pero el hecho es que me estaba durmiendo y tú gentilmente llegaste golpeando, y despacito llegaste golpeando, golpeando la puerta de mi recámara, que apenas estuve seguro de oírte, abrí aquí la puerta de par en par. Oh, oscuridad allí. Y nada más. Solo profundidad en la oscuridad. Allí mirando, durante un cierto largo tiempo me quedé. Allí quieto, pensando. Temiendo, dudando. Soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. Pero el silencio no fue roto y la quietud no dio testimonio. Y la única palabra que allí se pronunció fue susurrada. ¿Lenor? Ese fue mi susurro. Y un eco murmuró de regreso la palabra Lenor. Simplemente eso y nada más. De vuelta a mi recámara, con toda mi alma conmigo ardiendo. Pronto de nuevo escuché golpear. Algo más fuerte que antes. Seguramente, dije. Seguramente es algo en el enrejado de mi ventana. Déjame ver entonces de qué se trata y este misterio explorar. Deja que mi corazón haya quietud un momento y que pueda explorar este misterio. Es solo el viento y nada más. Abrí ahora, precipitándome sobre el postigo, cuando, con mucho coqueteo y aleteo, allí estaba firme un cuervo de los santos tiempos pasados. Ni La menor reverencia hizo, ni un minuto se detuvo él. Se fue a posar sobre el busto de palas, justo sobre la puerta de mi recámara. Posado, sentado y nada más. Entonces este negro pájaro sedujo mi triste imaginación, Haciendo que sonriera. Por el tono grave y severo de su decoro, Del semblante que lucía. Aunque tu cresta sea rapada y reducida, dije, Seguro estoy no eres un cobarde. Tú, sombrío y antiguo cuervo, que vienes vagando desde la nocturna orilla. Cuéntame cuál es tu señorial nombre en la costa plutoniana nocturna. Y el cuervo dijo, nunca más. Mucho me maravillé de esta desgarbada ave por escuchar tan claro discurso, aunque su respuesta poco sentido tiene, poca y aburrida relevancia, porque no podemos evitar estar de acuerdo en que ningún humano vivo nunca aún haya sido bendecido con la presencia de un ave sobre la puerta de su recámara, ave o bestia sobre la escultura, sobre la puerta de su recámara, con semejante nombre como Nunca Más. Pero el cuervo, sentado solo en el plácido busto, dijo tan solo eso, como si su alma en tan solo esas dos palabras hubiese sido derramada. Nada más allá de lo pronunciado, ni una pluma agitada, hasta que rompí mi silencio apenas. Otros amigos han partido antes. Entonces el ave dijo, nunca más. Sobresaltado ante la quietud rota por tan acertado dicho, sin dudas, dije, lo que pronuncia, solo eso puede decir, capturada por algún infeliz amo, quien en su misericordia desastre siguió rápido y más rápido hasta que sus canciones soportaron una sola carga, hasta los cantos fúnebres de su esperanza, cuya melancólica carga fue nunca más. Pero el cuervo continuaba seduciendo mi fantasía, haciendo que sonriera. Directamente hice rodar un acolchado asiento frente al ave, el busto y la puerta. De una fantasía a otra, pensando, ¿qué será de esta ominosa ave de tiempos pasados? ¿Qué significado para esta lúgubre, espantosa y ominosa ave de tiempos pasados tiene graznar nunca más? Así fue. Me senté comprometido a suponer, pero sin poder expresar sílaba alguna, al ave cuyos ardientes ojos se queman en el centro de mi pecho. Esto y más me senté adivinando, con mi cabeza reclinándose sobre el terciopelo del almohadón que se regodeaba con la luz de la lámpara. Pero de ese forro de terciopelo violeta, con la luz regodeándose, ella insistirá. ¡Ah! Nunca más. Entonces me atacó el pensamiento. El aire se hizo más denso, perfumado por un incensario imperceptible, balanceado por serafines cuyas pisadas tintineaban sobre el irregular suelo. ¡Miserable! grité. Tu Dios te ha dado. Por sus ángeles has recibido el respiro. Respiro inepente de los recuerdos del Lenor. ¡Bebe! ¡Oh, bebe esta clase de nepente y olvida la perdida Lenor! El cuervo dijo, ¡nunca más! ¡Profeta! dije, cosa del mal, aún así profeta, pájaro demonio, te habrá enviado el tentador o la tempestad te dejó en la orilla, desolada y aún inmutable en esta tierra desierta y encantada, en este hogar por horrores encantado, dime la verdad, te imploro, hay bálsamo en Gilead, dime, dímelo, te lo imploro, el cuervo dijo, nunca más. Profeta, dije, cosa del mal, aún así profeta, pájaro demonio, por el cielo que se mece sobre nosotros, por el Dios que ambos adoramos, cuéntale a esta alma llena de dolor si en el lejano Edén abrazaré a una santa doncella a quien los ángeles llaman Lenor. Abrazaré a una excepcional y radiante doncella a quien los ángeles llaman Lenor. Y el cuervo dijo, nunca más. Sean esas palabras señal de partida, amigo o demonio, grité, decidido. Regresa a la tempestad y a la costa plutoniana nocturna. No dejes ni una negra pluma como muestra de esa mentira que tu alma ha pronunciado. Deja mi soledad inquebrantable, abandona el busto sobre mi puerta. Retira tu pico de mi corazón y toma tu figura fuera de mi puerta. El cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo no volvió a revolotear. Aún está sentado, sigue sentado en el pálido busto de palas, justo sobre la puerta de mi recámara. Y sus ojos tienen toda la apariencia de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara fluye sobre él, y arroja su sombra en el suelo, y mi alma, de esa sombra que yace espectral en el suelo, no será liberada nunca más.